Importante hallazgo en Logrosan. Un equipo de arqueólogos ha descubierto en el cerro de San Cristóbal los restos de un castillo islámico del siglo XI. Además, en el transcurso de las excavaciones han sacado a la luz otro yacimiento, la ermita de San Cristóbal. El santo que da nombre al cerro construida en la Baja Edad Media. Sabían de su existencia gracias a fuentes islámicas y acaban de sacarlo a la luz. Se trata de un complejo defensivo con un pequeño castillo rodeado de una población urbana... ...que vivía a los pies de la fortificación en viviendas adosadas a la muralla. Y principalmente vinculado a lo que serían eh, puntos defensivos de, del territorio. Si viendo lo que son los 360 grados alrededor del castillo... Vemos que lo domina absolutamente todo y que el territorio queda completamente visualizado desde lo que sería el punto del castillo. Pero además han descubierto a pocos metros, entre la maleza, los restos de la ermita que da nombre a este cerro, la de San Cristóbal. Estaba totalmente oculta por la vegetación y conserva una nave alargada con parte del altar. Sabemos que se edifica... Eh poco después de la, de la conquista cristiana de, del, del castillo que, que ha explicado Jacobo, y eh, en el siglo XVII y XVIII, después de un, un periodo de abandono, se arruina el edificio y eh, la población se va a la ciudad y se abandona el sitio como zona de, de culto. Y gracias a este hallazgo, los habitantes de Logrosán ya saben de dónde vino el santo, San Cristóbal, que desde hace siglos se encuentra en esta otra ermita, la de la Virgen del Consuelo.